gente se, se confunde por algo brilloso pues no todo lo que brilla es oro no aquí está el oro el óxido al menos en esta parte está calateando no por favor voltea la <risa> este es óxido Acá hay oro. Claro. ¿Qué cantidad crees que hay? No sé por acá, este sector dieron 15 gramos por tonelada. Por tonelada. Esta sí. si sí, ustedes la tengan, ¿dónde está? Ah, boludo. <tose> ¿Cómo está? ¿Cómo Mira las dónde como a Ya, está ahí, arriba, ya, allá arriba, con ¿Cómo aparecen, ¿no? ¿Cigarro está chupita para aquí? ¿sí? sí, mejor cigarrito. ¿vale? Ya. Yeah. Todos con Maddalena fumamos cigarro, no se hizo nada. Pero... Muchos meses. A la mitad para mí. Sí. Tienes pa que para aquí. ¿Cuántos días? Challadita. Chicha también. A su challada hay que hacerlo en el cachín Ya. ¿A arriba o aquí? Uh, hay que echarle una un poco, un poco acá. Sí. La melissa no me hace. Llega. Aquí. No, a poco ¿Llegas? Más. Más? Dani, ¿llegarás? Sí, va a sí. ser. ¿No es el más grande? No, no. Sí. <risa> Sobrado, ah, llegamos. Sí, ¿no? Eso nieve, no, me estás viendo medio rarito. ¿me? Sí. sí. El solito. Ajá. Por el Arribarás. filito, pe, claro. El piquito era la picota, es el este interesante, la picota. ¿no te a Si hay hielo, pucha. ¿Qué tal? Está buena esa caña. Ya. ¿Tapa la chicha de jora? Nos trae chicha de jora, jarwarazo para darle de años, seguramente. Una bueno, falta de vaso? Ah, no. Todo valen. En... O esa chicha está riquísima, Entonces, Uh, fermentado en puño, Aja, sí, A mí, sí, dame sí, un poquito. Sí, en tu vaso no me a Freddy. No, Dame, Freddy. Acá, bien. <ríe> pañer, dame, Freddy. Va, a mi chicha para mí. Dame la ¿Ya? me he me he tomado disculpas. jaguarazo. Esta este es uh, paya, paya. Ah, Está deliciosa esta muchicha mm. Como esta no, ninguna. Ya. Esta chicha de jora. La jora es de paiko, de, del maíz de Charamarca. Pronto verán Charamarca, donde producen maíz solo para jora. El agua es de Sora. <risa> sí, el agua es de Sora. vamos <risa> oh, chicos. Vamos, si sí se puede. No, oh, dame nomás, tranquilos. Si sí, sí, ya sí se puede a se puede. Parece cerca, chicos, pero está lejos. Vamos. Freddy ya está llegando ya chaval, chaval, chaval, el, el otro lo ve. ¿Cómo se llama, pero? ¿San Santiago. Santiago ¿no? Si mi boca está verde, es porque estoy chachando coca. La, ¿La mira, mitad. Mira, si aquí, desde el... Miren, estoy filmando nomás. ¿Tú has dejado algo, Melisa? Sí, eh. oh, con todo. Chicos Estamos ¿Ya? ¿Está allá? ¿También? Estamos a la mitad del camino A ver, ¿qué se acá? Feliz día, maestros. Del maestro Desde el maestro nos vio a ver Se encontró ¿De quién su ¿De quién su gorro será bueno? Chucoche aquí también, se a mañana. Ay, está, la pero si hacía, una ropa, no? Por casi ahí pasado, pues. ¿Por dónde? Más que uno subiendo, más frío ya. Sí, la temperatura sube. Respirando, respirando. No ha caído ni una roca, si ¿sí, no. baja, cojo que así y así, bueno, vamos? Si no que jugar, dando vuelta. pasen, Rosen. Espacio. Freddy. Freddy. Hasta los chicos. Están allá, me han dejado. Ya está mi onda. Si. Solo tapó la nube. pendiente creo Uy. Uy. ¡Ay, ay, ay! ¡Freddy! ¡Hola! Con su kipe ha subido, pobre Freddy. Se le da el gusto de volar el dron. Vamos a ver si la naturaleza nos permite, puesto que no sabemos cómo está allá arriba. recorriendo un viento de repente con cierta velocidad y puede desequilibrar. Está tiene poco de nieve. Wow, miren chicos, que hermoso, hermosísimo. Chema, por, allá a lo ¿no? ¿Por qué? ¿Eh? Se minero, está subiendo. Ah, yo podía pasar normal. Yo pensé que no se hundía, pues. Si voy a escuchar de chusculos. Está bien por acá creo pero... okay. Por ahí está bien. Ay Karina, ¿Sí? algunas palabras, ¿cómo va hasta ahora? ¿Qué dice el cuerpo? Mi corazón está bien todavía, empezó a la latir ya pero ahora se normalizó Con la coca ¿Crees que si llegas? Si mi diente coca <risa> ¿Crees que llegas o no? Si llego a Pujar Miren, Miren allá, allá estamos ya Falta poco nomás no Ahí está Ay, Mi está la justa Para allá está Junyani ni Pampas, horas ya no tu Ahorita vamos a ver, ¿Qué ¿eh? Voy sí. a tomar una caña no, no le ¿Vas a tomar caña? ¿Tran? Dani, ¿qué tal la experiencia? Ay, fue más o menos un poco sacrificado Lo ¿eh? <risa> que la nubia, ya... mira si sí, vamos más bien Ajá. vamos rápido porque ese negrito mira ves ese negrito ese es el amaro Está ah, ah, ya dale es esta es la puerta creo que suelte una okay, piedra subiendo cuidado sí. puede faltar piedra un poco en el despacio cuidado a, a falta de soga van a rampar. Oh, ¿Qué? No me vayan a soltar piedra. Despacito chicos, despacito. Despacito. Ah. Oh, se me está escalando Dani de en cuatro patas vamos por la roca pegada ven No lo que caer, piedras chiquitas son es, allá para que digan que han escalado be. si no va a decir que han caminado por tierrita nomás muchachos vamos acá tenemos otra vista esta es la dale dale pierna oh, qué hermoso. Ay. Llegaste, cargado ah, tu trompa 600-600 metros arriba acá están divisando LUNCO ahí te das una jota. aquí este acá están ¿no? está, los chicos ¡Viva el Perú! ¿Qué termina, qué termina, qué termina? Eh, ¡Viva el Chocho! ¡Que viva! ¡Está con nuestra bandera vez. del Perú! Ajá. ¡Cumpliendo! ¿Qué cosa era, chicos? ¿El bicentenario? De la patria ¡Ah! Eh, ¿Qué ¡Hermoso! Qué estamos... está, está, está, ¡Está bien! ¡Micky! ¡Si no no hubiera nevada por acá, aquí acá! ¡Qué hermoso, chicos! ¿Qué ya tomen el zapato. Acá hasta allá empieza la nieve. Uy, jalborazo, gracias. Ay, Diosito, gracias. La naturaleza es hermosa. Es hermoso, hay que cuidar. Mata ¿Mm? la nieve, chicos. Mata ¿Mm? la nieve. ¿Mm? Esta es una jocha. Oh, Dios, se ve allá al fondo, Sara Sara. ¿Mm? ¡Gracias! <tose> Che, chicos, ah, mira, parece mentira. Me encuentro súper bien. Uf. Ay, mira, mira, mira, que me he encontrado. Ah, su sí se te donó ya. Está calientito con va a aire, ¿no? Sí. Miki, vamos. No te vete, ah ¿eh? piedra todavía hay nevado en Jaraguaraza. no miren porque se van a quedar ciegos ¿Dónde vas? ¡Pasa, Miki! <ríe> Chicos ¿Qué pasa esta vez? ¡Ah, eso! ¡Wow! ¿Es nieve o granizo. Oh, Parte nieve! ¡Ah, tan llena la nevada! ¡Lo aplaudo. ¡Mancha, poner la hoja! Oh, ¡Qué tomo! mira! ¡Chicos! ¡Pactil palegas, no! ¡Ah, eso, mira! ¿Qué vas a pasar por acá? ¡Qué vas a pasar! Cuidado, cuido. cuidado. Cuido. Ah, la guitarra muy rota sí. tenga. Podemos afisar. Dejó y llevade prende de nuevo, allá para pasar está. estas. Ah, así está la. No allá de algo grueso. Ah. Caminito minuto va allá. Y yo le van a cortar. Vas luego algo de taponear. Freddy, pero pero vamos a este con cuchillo con esto hacemos, pe. No está tan este pendiente. Está así, puto, da miedo. Miren. Ah. Qué feo. Puta, que si te vas, te vas a acabar. Ah, sí, pues, te resbalas, pum. Uno no mata, pase pasa, aquí. Freddy, con cuidado. Sí creo, ¿eh? Freddy. ¡Por acá! ¡Freddy, por acá! ¡Por acá! ¡Sácate el dron! De acá no me vuelves mejor. No, está feo, por ahí nomás sube. No ha soltado piedra, así como él ha subido nomás. Ya, sí. Sigue. No, rapaz, no, no ¿Está bien? No, por ahí nomás, cuatro patas. Por ahí nomás, ya ve. Sí. Ajá. a ponle a tu mochila, Miki. Por acá, este, Dani. La Con fe. Con fe, chicos. ¿Por dónde ha subido Freddy? Por acá creo que por la casita. Ajá, para la derecha y después para la izquierda. Para la derecha y la izquierda. No va a soltar. A otras no más sigue. No hay piedras estas. Tanto yeah. Estas piedras no rebotan, ajá, no rebotan lo bueno, esas piedras, como son lácteos. Ah, no, por ese, por ese sitio no me pasa. Chama, es experiencia. Miki, por este lado, no te vayas ahí. Por este lado. Ya, ya. Pero no te vayas al... cuatro patas nomás Allá. Acá siéntate. Acá, ahí no sé. Ahí si tú no te ves ahí muy bien. Esto no para llegar a la punta porque la nieve está sí. jodida. Pata ya, bandaña. No. ¿Qué? por allá, por abajo ya puede ser no te pares ya te siéntate ah, macha no te vayas al desfiladero más Dani, ¿cómo te las ahí, está ahí, mira. Perdón. Ahí está. Creo que estamos viendo ahora para subir el lado. Desde aquí hay que saludar al Perú. Estamos en Me da un poco de miedo <risa> Dani ya está temblando, Dani, por Temblan favor. Ya, ya, <risa> sí, no. no, chicos. Creo que dormirá el pendiente. Uy, chao, chao. Desde aquí quiero saludar a la, al Perú por sus 200 años de libertad. Mi nombre de audiovisuales de Apujarborazo. Viva el Perú Y sí, mira, ramparan esto? Sí, no está tan jodido no, Freddy ¿Sí? sabe, Freddy sabe Si sí, esto ha subido, sí, ya, ¿por qué no ahí? Ah, este tómale a Mickey. Miki de todas maneras no, no, no, no. Dani, con fe ah. <ríe> aquí, con cuidado con cuidado estamos haciendo una escalada pero era peligrosita con cuidado Chicos, arriba Perú, cha, cha, acá Pampa. vamos. ¿Qué es dura. Está dura. Dura estape. No sé dónde. Sí, pero al otro lado está Hedgeh, Ham, mi gajo. Uy, esa es China linda. Ah, chis. Ya no lo he visto. No es guamancha, mancha, guamancha? Sí, no, pero... Un traguito. A ese cóndor uh. calientito está acá no, no, no. ¿Ah? No. acá no más sol, pues como sea pero cuatro patas ya estamos llegando Vamos. Wow. Si no con su guita bajamos, pues. Con su guita tiene su guita, no esa? 2 metros o sub 7. Sí, ¿para qué te amo en Sí, pues para ti es ya Ahí abajo, ¿Qué tal la experiencia? Bonita ¿Un poco de miedo dice. Un poco de miedo Por la altura Sacrificado pero vale la pena Aquí oh. <risa> está medio peladito creo la cosa está medio peladito un costado pero no mejor no nos arregamos no donde está esa laguna supuestamente allí dice que se ha cabido se ha cabido el avión dice hace años calientito acá te mandaré mi dron no muy lejos por acá no Arbolazo. ¿Por qué no me esperaste dispuesto para subir un pedacito? Se ve de la cumbre peor, pero sabes por qué no vamos a poder subir a la cumbre? Está con nieve y nos podemos caer. No tenemos los equipos para subir a la nieve. Podemos subir a la, a la este, ¿ah? Eh? Podemos subir a. Eh? sin nada, acá lo dejamos, vamos con este nomás hay que pagar para acá ya, vamos, con ser el pago el punto, no, ya, nada más, ya. ya, listo Bueno, aquí nos encontramos eh, más o menos a 5,090 metros sobre nivel del mar tratamos más o menos a uh, 50-60 metros de altitud de la punta, a ver si vemos logramos subir porque está un poco nieve y poco riesgo. Nos hemos traído, este digamos, instrumentos para subir la, la nieve. ¿no? O sea, pensábamos que, como otros años, normalmente esta, esta zona no, no está con nieve, entonces se puede subir, pero ahora veo que, que está con nieve. Vamos a ver si se puede, puede vamos a, vamos a intentarlo. Estamos viendo aquí este, la laguna S. Xochá ¿no? eh, Acá es este, Yanama Mapal, Alunco Estamos viendo al fondo la escuela Alunco Que ellos años jugaba pelota En este sector estamos divisando a Chuyua ¿no? Y a las Pampas del Arcay, ahí Se ve una parte de Payaja Lamentablemente Pampa no nos está tapando la cumbre, ¿no? aquí ya estamos viendo pues huaco no Tintay y Querobamba no se si ven al fondo está Querobamba Canaria también incluso está brillando las casitas Huacaña está por acá acá estamos viendo Razubilca y acá vemos pues este la quebrada la cuenca de Valle Sondondo, pues, no todos los pueblos de Valle Sondondo escogiendo el quinto para hacer el pago al cerro porque siempre hay que hacer el pago para que nos permita la entrada la naturaleza nunca se juega vamos perú ¡Ah, qué hermoso! Se ve chicos, ¿eh? ¿ah? ¡Qué lindo! ¡Mira, ¿Eh? No, de pan pechar, no ¿eh? qué el pan ah, pachara hermoso! ¡Ah, sí, sí, ser hermoso, lindo, Jarewaras. Gracias por permitirnos la llegada. Solo también déjanos bajar. Acá ya se ha derritido, pues si no era nieve también tendríamos miedo, ¿no? cachina. Sí, ¿no? sí, con alcohol purito ya, dale. No, esperamos, esperamos. no tomes tomes alcohol es puro Dani está bien. Así, ¿eh? ah, Sí, chicos. Cigarrito. ¿No has ¿Ah? ¿Dónde has llegado? No. ¿Ah? Dani tiene? Ahorita, ahorita. ¡Ay, ay, ay! se está mira. Ahí va a Es que para allá no, lado. Lado, no, no, no, no, Todo. Ese es antiguo, había otro lado? Ay, no sé. necesito antes. Le he dejado mi guante. ¿De que debe ser mío hasta acá? Mío está acá, tuyo creo. Ser... Sí, mío está acá. Sí, mí acá. Freddy, préndemelo. una tienes que echar así Freddy, así. Yo ese hay que llevar porque cuando logramos el medio ambiente carguen a las botellas. <ríe> Feliz 28 A la nieve, la durita Uy, jarborazo gracias Qué hermoso dale Ay, Dani, no te arriesgues Déjalo Nuestra bandera lo está rescatando Casi nos quiso quitar Ya, yeah. rampa, rampa, rampa Dani Ay. ¡Ah! <risa> <risa> ¿no ¿Perdiste el miedo? <risa> ya, ya, agarren la agarren responsabilidad! y a ¡Ya, a ver, a ver! ya. la bandera! ¡A que se eche! No te eches... Ah, no, no. Yo me echo Dani, mira ahorita. No, te gano, a ver. <risa> <risa> me voy a echar para allá, ¿me sabes? <risa> Toma el yeah. te miré, ya, eh? <risa> Dani, ¿llegarás a la cumbre? Ojalá, ojalá. <risa> Apujarguarrazo se está abriendo. Mira, el cielo se está abriendo. Ya, qué hermoso. Ya, no mires a la nieve porque si no te vas a volver ciego De acá, ¿quién manda saludos? y mando para toda la familia Gutiérrez Pariona por horas sí, viva, vamos chicos ¿Le invitas para que escalen? Ah, claro que que venir pero con, con alguien que conozca porque es un poco arriesgado también. Y van a llevarse una bonita experiencia Viva el Vamos chicos ah, Ah, esta es la nieve. Parece que alguien ha subido. Mira. Pero ya no a la cumbre. Hasta ahí no. Tal vez, ¿no? Este Dani está bajando. Sí, chile en que tiquichinca y baja. ¿De tres bajas y alto? Ajá. Pico brillamos Pico era pata. Chaval, pico era. Pico era. Sube, sube, sube. Pero al menos hemos encontrado nieve. Eso es lo bueno. Dale, dale, su trago. Ya nos está despidiendo Vamos a a Se fue para allá. Nos está despidiendo, se nos ha dicho. Es este, ¿ah? Cherche. Ah. ¿Podrán? Chicos, creo que no vamos a poder subir a la cumbre, cumbre, cumbre, porque hemos encontrado nevada y no hemos traído los implementos necesarios. Acá los chicos están tratando de hacer caminito, a ver si suben. Bueno, porque acá es una pendiente. Solo la entrada es por acá, porque por allá no se puede. ahí sí. Por allá no se puede, porque no. Los chicos están haciendo su camino. Yo creo que no vamos a llegar. Ahora vamos a ver si van. Era pico. ¿No, Dani? Ya la bandera, chicos. Nos hemos dado cuenta. ¿Dónde está la bandera? Ahí, sí, sí, sí, sí, sí. Ay, que alguien regresa la bandera, sí, yo la regresé, grande. por tengo. ¿La, ¿La bandera? Sí. Ya. Yeah. Pásale celular para que no tome. Y ya pues se Yo bajo y... Ya, yeah, yo les tomo, ya. Yeah. Qué rico. Acá ahora sí no puede correr Chicos. Me hielo, bueno, no hemos uh, llegado arriba porque está hielo. hielo y no vamos a poder, ah, a no, falta no, de pico. Sí, no, no hemos traído... Okay. La próxima será. ¿Van a regresar? Claro. Ya, listo. En septiembre? Ya. Sí. Vamos a volver en septiembre porque en septiembre tal vez se descongela ya todo. Y podemos subir hasta la cumbre. Ya conocemos el camino. Ya sabemos cómo llegar. Lo que pasa es que está este... Los chicos están tratando de hacer caminito, pero ya no se va a poder porque mira, es pendiente y es riesgoso, no podemos caer. Y no. No nos podemos caer. No, sí está duro, Freddy, ten cuidado, ¿ah? ¿eh? Están haciendo su nombre, ya casi tan Mí, ¿Qué haces tú este? Che, Ahí pongan su nombre a sus costados. Uh -huh. Ajá. Con piedra. Tu cuchillo. Cuchillo. Y Dani está haciendo para que pise con cuchillo, porque... <laughs> Perú, feliz 28, feliz día, Perú, feliz uh, bicentenario, 200 años, desde Apujar te mandamos un gran saludo, fuerte abrazo a todos los peruanos y al mundo, entero. No hemos llegado a la cumbre, pero nos falta 20 metros. Lo que pasa es que hay un hielo allá y no hemos traído, obviamente, una picota, algo así, y a veces este, como es un desfiladero será para la próxima a baratas, nos, ¿no? nos permitía llegar aquí ya chicos bueno, acá faltó un poco pero creo que no va a ser la última vamos a volver No vamos a rendirnos <ríe> o sea no hemos completado la escalada y tenemos que volver pues sí, sí, sí. Más con, vale, más gente, ya, con más gente ya, con más gente más vale prevenir que lamentar a... eh, también eh, por apuradas o por emocionados podemos estar subiendo y qué tal nos pasa algún accidente exacto mira el pendiente, uh, sí, este sí, es el pendiente sí, sí. hasta abajo a ambos y lados ambos lados es el pendiente no solo acá mira y nos caemos y ya no la contamos ya <risa> Jarborazo nos ha permitido hasta acá dijo hasta acá y vuelvan, no hay que ser ambiciosos dice. Entonces, la próxima ya nos la ha la dicho la primera no dice ajá, la segunda será nos ha dicho sí, porque nosotros creíamos que, ne, que no había nieve pues no pero nos encontramos con nieve ya, pero tal menos ¿Ese qué cosa es? de navidad <risa> <risa> Vamos, ay, están casi a la cumbre ay qué envidia porque no llegamos a la cumbre son los 20 metros 20 metros chicos ¿eh? 20 metros, ¿eh? 20 metros ¿eh? ah está bueno clarito ¿sabes? en pro ya en pro no ya ¿De, de nuevo los dos subimos Dani Ya yeah. Aunque han bajado, ¿no? Dani está bajando, ahí está, de poto. No, ya está, ya, ¿Cómo se llama? Patineta, patineta, está ya no se lo no talla, talla, talla, talla, talla, 5100 107. 5107? Sí. ¿Y la punta cuánto será? 117 más o menos. a 20. No, 179 no de 20, no pase 20, 170. Ah, oh, eso no hemos llegado. Ay, qué no, cólera. No, no, mira, está en clase, está subyacente. Claro, va a ser pues, ahorita, tranquilo. Ay, qué cólera. Ay, bueno, me regreso, jarborazo, contenta de todas maneras. Para la próxima jarguarazo nos permite subir, que esté descongelado la nieve para subir. Aunque podemos subir con los equipos, ¿no? Con unos esos zapatos de alpinistas. Con eso podíamos subir, pero ahora... Mira mi zapatilla. Esta zapatilla simple. Mira, Dani ha venido con has escalado mira con con... mira mira es yeah. ah, sí. con con pero A ver, nos con hemos tira pero nos hemos dado el gusto de llegar aquí y ver todo o sea de acá puedes divisar o sea todo de la cumbre sí se puede divisar todo dónde es este Arquipa Freddy ahí ya está también se ve Arquipa Coropuna desde acá se ve wow imagínense ¿A dónde hemos subido? Bueno, es el gusto que nos hemos dado. Para la próxima les invito que vengan. Ah, es bonito, es un deporte sano, pero con mucho cuidado porque sí está peligroso para subir. De repente pueden traer su pico, su palita, no sé, un, hay pequeñitos, ¿no? Pero siempre con una guía porque se pueden perder y caer. Es accidentado. Y nosotros nos quedamos con las ganas. Queríamos... Esta banderita Izar en la punta. Y no lo hemos logrado, chicos. Porque, bueno, como ven, mira. Es pendiente y... Está dura este, la nieve. Nos podemos resbalar y nos caemos. Así que... De todas maneras, me siento feliz. Ya, vamos. quieren venir, Ahora tienen que venir con fe y hacer el pago a los apus. Y les va a permitir. Tal vez... Faltó algo, ¿no? Por eso hemos llegado. Ahora, ¿por dónde vamos a bajar? Porque lo que hemos subido estaba feísimo. Sí, ¡Wow, chicos! El... Pero por acá no es. Por acá, mira, por acá, por allá. No, por ahí da más miedo. Por acá, mira, por acasito. Jaja, ¿no? Ah, su. Ah, Vamos, ya. Sí, vamos, ya. Vamos. Oh, ya, Jarborazo ya está empezando a armar. Nos ha dicho que regresemos. hasta pronto. Vamos. Y Dani está mirando mil veces cuánto nos faltó, dice. Dani. <ríe> Ah, llame, llame Voy a de acá